¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Crash of Cars Bueno chicos, venga, entrar todos en el vídeo Dejar vuestro like Voy a hacer una gran apertura de máquinas 31 para ser exactos Y bueno, vamos a hablar un poquito de la nueva información que ha dado Crash of Cars Las publicaciones 3 en concreto Que ha puesto en Facebook Y las vamos a hablar todas Así que dejar abajo vuestro like Y venga, vamos a avanzar. Vamos a abrir esta primera máquina chicos, me gustaría mucho que apoyaseis el vídeo como siempre hacéis, nunca me falláis, chicos, vamos a ver si nos sale legendaria, no nos sale, da igual porque las tenemos todas, bueno en busca también de nuevos coches que fusionar, ahora veremos qué coches nos faltan, nos sale de primeras el Honda Retro y bueno lo que todos esperaréis que cuentes. La nueva información que ha dado Crash of Cars la pondré por aquí que la veáis. Bueno, así que yo recuerde, creo que puso primero una foto de un coche en el nuevo mapa. Un coche que, si habéis buscado por ahí, bueno, tiene su réplica en la vida real. Que es así como medieval, muy a lo pica piedra. Y bueno, chicos, perdonad que os interrumpa un momento porque hemos subido al nivel 90. Vamos a ver qué me dan. Vamos a abrir la cajita Que nos, bueno, nos mejora las cuchillas Al nivel 8 Un 40% más de daño Y bueno Nueva insignia desbloqueada Alcanza el nivel 90 de prestigio ¿Vale? La vamos a usar, ¿por qué no? A ver qué sale, bueno Os he comentado ya la primera foto que habéis visto Ahora os voy a comentar otra Que era Era, era, era Así era, salía creo que el coche safari Era una nueva foto Del nuevo mapa Nada chicos, tenemos por aquí el carrito supermercado Que sí todavía no lo tenía Y nada, era una foto del coche safari De otra parte del mapa Antes habíamos visto una parte, ahora otra Y bueno, hasta aquí todo bien Que donde realmente Crash of Cars nos da la pista gorda Sobre cómo va a ser el nuevo mapa es en esta tercera foto que estaréis viendo Que bueno Os pone una serie de, de colores No me acuerdo exactamente qué ponía en el título Vosotros lo estaréis viendo, lo leéis Y es como una referencia a los colores que lleva el mapa Mucha gente dice que puede ser Esos colores rojo, negro, gris, un volcán Luego el bosque y una playa Vale, puede ser una isla por así decirlo con volcán Una isla en la que nos encontremos mar Y bueno, tiene pintaza, tiene muy buena pinta chicos los coches, quién sabe es una nueva legendaria eh, Nuevos modos de juego Un nuevo mapa seguro Coche oculto, no lo sabemos Esperemos que sí Porque eso da mucho juego Vale nos ha salido el coche fúnebre, coche que necesitamos para mejorar, no para mejorar, no Para fusionar un nuevo coche chicos, entonces no sé qué hacer, si gastarme gemas, no gastármelas, vosotros qué decís Bueno, tengo tres, no me acuerdo muy bien los coches fúnebres que necesitábamos Bueno, hemos venido a jugar, me voy a guardar las gemas para una cosa mejor que puede ser cualquier coche legendario nuevo, la próxima actualización, lo que sea Normalmente cuando te sale en una apertura te vuelve a salir otra vez Y acabamos de empezar, ¿vale? Entonces confío en que me vuelva a salir, por favor Venga Bueno y ya habríamos hablado ya sobre todo el tema de la nueva actualización He esperado un poco para hablar No solo en plan traer un vídeo de solo una publicación Esperado Han salido tres publicaciones No sé cuándo volverá Mira como veis ha vuelto a salir El coche hamburguesa No sé cómo, cuándo volverán a poner Nueva publicación Si será una publicación tocha En plan tal día Empieza la nueva actualización No lo sé De todas maneras os iré informando Os he dado de momento Buena información chicos A ver a ver a ver Oh el gigantón Otro coche que necesitábamos Para funcionar, Mirar, Voy a hacer recuento de coches Lowrider lo tenemos Concepto, Furia, Mini Auto Super Aquí necesitábamos El gigantón Nos ha salido uno Vamos a por dos más Y, y, y, y, y, y. aquí el coche Swift Aquí coches fúnebres nos ha salido uno, necesitamos tres más Y nada chicos, a por ellos Venga que quedan 24 máquinas Máquina número 24 Y nos sale común A ver qué común es A ver, a ver, a ver Bueno, coche momia Maximizado, una gema chicos Y ahora sí, vamos fuertes Hemos terminado de hablar Vamos a ver qué máquinas En qué máquinas nos salen coches que queramos a ver, esta común ¡OJO! Como veis, vuelven a repetirse muchos coches Entonces, por favor, a ver si tenemos mucha suerte Nos vuelve a salir el gigantón Nos vuelve a salir ese coche fúnebre ¡Aprete, hombre! ¡Aprete ya! ¡Joder! Mira, se hacen de rogar, ¿eh? Pues una legendaria estaría muy bien aquí que las tengamos maximizadas Bueno Conseguiríamos 10 gemas, así que ni, ni tan mal. Vale, hormigonera. A ver si tuviésemos suerte y subiríamos otro nivel más. Llevamos prácticamente 10 máquinas y de momento muy bien, ¿eh, chicos? Coches, que no teníamos coches. Que no tenemos maximizados coches. Como veis, que, que está muy bien, ¿eh? Coche cagauente. Me gusta. Y de momento es que prácticamente casi ninguna que no tengamos maximizada, eh, chicos. Vamos a ver esta morada. Ahora sí, maximizada. Dos gemas. Quedan las moradas maximizadas. Otra morada. Que es. El camión. Ahí la publicidad buena del juego. En el juego er 2 Ese juego tan famoso, chicos de doublet Ahí está, ahí está. Ojo, la furgoneta de correos, eh, chicos. Más 10. Queda poquito menos de la mitad de experiencia para subir al próximo nivel 91. Otro común. La moto de nieve. Una gemaz Una Jebaz. Bueno, otro oh. Insecto, bien Venga, vamos, vamos con el lío Vamos con el lío Morada Ojo, todavía tampoco me ha salido Nada, ninguna épica Está el horizonte ese coche que se consigue jugando Con otros amigos Otra morada, Dios De mi vida, las moradas que salen Coche de rally, más dos Gemitas, vosotros no las veréis, pero tengo 427 gemas. la bola que me da el coche de Duque, 430 gemas. Ya dejarme abajo en los comentarios que querríais que hiciese con las gemas y me las gasto en un próximo coche oculto, no, próximo coche legendario que puedan sacar en una próxima actualización. El bus escolar. Vale, esta ronda de 10 máquinas no ha salido tan buena como cabría esperar. Y bueno, morada. Vamos a ver esta última de las 10. Bueno, el coche Spinner. Que siempre está chulo verlo. Y últimas 10 máquinas. Como, vale. El clásico. Ahora lo tenemos maximizado. Más 10. Mira, a ver si tenemos suerte, ¿eh, chicos Si saliese Alguna épica, por ejemplo Legendaria Uf, Qué mal, eh Qué mal, qué mal, qué mal Bueno, el cual Maximizado también Ah, bueno, lo tenemos ahora maximizado, chicos Vale, vale, vale Las comunes se maximizan al 9 Morada Cómo no Morada Se está grabando la cámara, sí Vamos a ver Onda Retro, chicos Venga, siete máquinas siete. dura suerte A ver si tenemos suerte ah, Morada Morada otra vez El Hot Dog Está maximizado y yo creo que aquí va a quedar la cosa porque subir de nivel ya complicado. Y a ver si nos sale alguna épica o lo que sea. Más 10. Ahí está. En serio de 31 máquinas. No vamos a ver ninguna legendaria. Es que no sale, ¿eh? No sale. El monovolumen ese. Ahí está Vale, común Común, común, común Que es el insecto, muy bien Pásalo rápido Y dame algo más interesante, hombre Otra morada No va a ser ninguna épica Joder, vaya aperturita Vaya aperturita, chicos Morada se averigua. Everydays Everytime Todo el tiempo, chicos, todo el tiempo Every time Holines, bueno, el swim, el swim el swim que necesitábamos, cuántos swim necesitábamos Ojo que me gasto las gemas, eh Me las gasto Vamos a actualizar Al 7 Ahí está 13 gemas más. Al 8. Y ojo que lo mejor una vez más. Y ya. Podríamos, sí señor. Tener un nuevo coche fusionado. Vale. Ojo también si me han gastado las monedas. Bueno. No hay mal que por bien no venga. Chicos. Vamos a poder mejorar. A partir de ahora. Este coche. Que no sé cómo se llama, necesitábamos el máximo de coche Swim y nada, al final no ha salido tan mal la apertura chicos nos llevamos esto, nos llevamos uno coche que fusionar. no sé qué coche es, pronto lo veréis en el canal y nada más chicos, dejad vuestro like como he dicho antes y nada, un comentario, lo que queráis ya chicos, un saludo y hasta la próxima, adiós